Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a el primero de los videos que hacemos en este 2020. No sé exactamente con qué tanta frecuencia los vamos a realizar para subir a nuestro canal, pero igual de tanto en tanto vamos a tener actividad. Y hoy se me ocurrió, en estas reuniones que tenemos todos los martes con los chicos aquí del grupo, al que yo le llamo el círculo interno, se me ocurrió tener esta información que voy a transmitir, que voy a difundir, que voy a comunicar para todos ustedes. No solamente para los chicos aquí los amigos cercanos, sino también para aquellos amigos, para aquellas personas que nos siguen ya desde hace, ¿cuánto Ricky? Dos o tres años no que tenemos el canal desde, el Desde 2015, no, ya cinco años hace, caray no, 2 sí, o 3 años, se pasa rápido sí. Pero esta información que quiero de alguna manera revelar, comunicar, transmitir Va a ser importante si ponemos todos atención Este canal se llama Manifestación Mística y ya lo he dicho en otras charlas, que cuando nosotros hablamos de misticismo, cuando hablamos de esoterismo, cuando hablamos de ocultismo, resuena en nosotros una vibración de algo tenebroso, de algo oscuro, de algo que inclusive podría llegar a ser negativo, perverso. Y no hay nada más diferente, más contrario, más eh, totalmente opuesto a esa idea que nosotros tenemos respecto a lo que verdaderamente es. Cuando hablamos de misticismo, cuando hablamos de esoterismo, cuando hablamos de ocultismo, hablamos de aquellas cosas que están más allá de, de que aquellos ojos físicos eh, podemos percibir y podemos nosotros ver. ¿Sí? Más allá de toda esta imagen y de toda esta realidad, existe un universo de verdades, de conocimientos, de sabiduría y de realidad que puede llegar a estar a nuestro alcance si somos capaces de desarrollar ciertas facultades, ciertos preceptos, cierta, ciertas habilidades que... Quiero en esta charla transmitirles, y todo se trata del espejo. De ahí viene toda la idea. Por supuesto, en nuestras casas todos nosotros tenemos espejos. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos los espejos? Los espejos nos sirven para estar de manera diaria, de manera cotidiana, observándonos, viéndonos. Y de esa manera inspeccionándonos de qué tan hermoso, de qué tan ordenado, de qué tan acicalado nosotros estamos. ¿Qué haríamos los hombres sin los espejos? Ya que nos tenemos que afeitar, ya que nos tenemos que quitar un poco las lagañas. Bueno, cuando nos acordamos, claro. Pero ¿qué harían las mujeres sin los espejos? Ahí sería mucho más terrible, ¿no? El mundo colapsaría, habría una crisis, crisis frenética de... Y la vida se volvería enormemente difícil para las mujeres. Pero bueno, el espejo pasó a ser una herramienta y un instrumento importante para todos nosotros. Y espejo viene de speculum, ¿sí? Y significa instrumento para mirar, para ver. Instrumento para mirar y para ver. Ese instrumento para mirar y para ver esencialmente lo que hace es mostrarnos la imagen. De aquello que nosotros somos. ¿Sí? Y fíjense qué increíble. Gracias al, al espejo nosotros nos observamos y nos, va, y nos vemos. Y todo conocimiento, y toda, todo camino, inclusive toda religión, debería de estar inspirando esta idea. El hecho de conocernos nosotros a nosotros mismos. Porque si es verdadera, si es importante, si es trascendental... No hay nada más excepcional en este universo y mucho tan completo como es aquello que a cada uno de nosotros nos conforma y nos hace. Justamente porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué mejor que conocer a Dios que observarse y conocerse a uno mismo? Y el espejo que nos permite a nosotros vernos, refleja entonces también enseñanzas profundas y místicas que nosotros tenemos que desarrollar y que tenemos que trabajar. El espejo, si ustedes los ven, ¿sí? tiene una coloración plateada. De hecho se hace de la plata, si ¿sí sabían? De ahí es donde se puede gestar, se puede eh, fabricar el espejo. Y también uno de los colores plateados famosos para aquellos que eh, hemos avanzado en el conocimiento de todo lo alquímico, de todo lo místico, de todo el conocimiento interior, es el mercurio, ¿no es así? De hecho el mercurio se creía en la antigüedad que era plata líquida. Se creía que era una forma de la plata, pero una forma superior de la plata, ya que no era sólida, sino era líquida. Hoy en día se sabe que, bueno, no, no tiene que ver con la plata. Sin embargo, uno al verla, por supuesto, pareciera que es así. De hecho, se han hecho espejos también a base de mercurio, se puede hacer. ¿Mm? Pero, ¿por qué me refiero entonces al mercurio? ¿Por qué pasé por la plata? ¿Y por qué los estoy llevando y los estoy conduciendo hacia ese conocimiento de nosotros mismos? Y lo estoy haciendo porque todo está relacionado. Fíjense, Mercurio es el mensajero de los dioses, ¿no es así? En la antigua mitología, mitología griega, los egipcios lo conocían como Hermes. Hermes y Mercurio es el mismo dios. Y gracias a este Dios, nosotros podríamos conocer a Dios. ¿No se asemeja a lo que dije recién, el hecho del espejo? El hecho del mercurio. ¿Mm? Lo que pasa es que, claro, para conocerse a uno mismo, uno debe de estar absolutamente atento a todo lo que se mueve internamente. Pero no solamente internamente, sino también a nuestro alrededor. Porque hay un axioma famoso que todos nosotros conocemos, que es, está en el Kibalión y que dice como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Claro que lo más cercano, lo más penetrante, lo más vibrante en nosotros es lo que existe en nuestro interior. De hecho, a partir de ahí se crea y se genera Toda una realidad proyectada de ese interior que nosotros somos. ¿Sí? Todo lo que vemos afuera es una imagen de aquello que tenemos dentro. O oh, Otra vez el espejo. Todo este mundo entonces que existe a nuestro alrededor es un, es un mundo de espejismos. Es un mundo de ilusión. Es un mundo de imágenes que no tiene más sustancia y más realidad que aquella que nace de nuestro interior. Vamos entendiendo. Me van siguiendo todos. De hecho la ciencia no hace mucho acaba de descubrir que existen las neuronas espejo. ¿Han oído hablar de eso? Las neuronas espejo eh, nos permiten a nosotros poder sentir y poder saber y conocer lo que al otro le está sucediendo, le está pasando, le está sintiendo. Nomás remítanse a la experiencia de estar viendo un accidente por televisión, ¿no? o estar viendo algún accidente que ocurre a nuestro alrededor, nosotros sentimos todo como si lo estuviéramos viviendo, o por lo menos en parte. Las neuronas que se activan en aquella persona, que está viviendo el hecho son las mismas neuronas que en mí se activan cuando yo lo estoy observando. ¿Sí? Por ahí entonces hay, hay algo muy increíble, muy maravilloso, muy excepcional, porque de alguna manera la ciencia está dando con esta, este, esta famosa enseñanza, este axioma fundamental que así como es afuera es adentro. Claro, a nivel físico, neurológico, bioquímico si ustedes quieren, pero por ahí van. Y tarde o temprano descubrirán que no solo a nivel bioquímico se produce esta empatía, sino también a nivel energético. que es el punto y el factor al cual me quiero remitir para poder llevarlos aún más profundo en esta verdad? No sé si ustedes sabían, que el mercurio, este metal líquido, se extrae del cinabrio. El cinabrio es un mineral, ¿sí? un mineral de color rojo, que a través de humedecerlo y a través de calentarlo, el famoso disuelve y coagulará, solve y coagula, ¿sí? a través de ese proceso de enfriamiento y de calentamiento, el mercurio se va alojando a través de los vapores que se va generando en las paredes del recipiente ¿no? que puede estar conteniendo ese cinabrio. Así se extrae el mercurio, a través del disuelve y el co y coagular. Entonces, fíjense ustedes, el cinabrio es de color rojo y viene de la palabra sangre, o más bien sangre de dragón. Pero en definitiva simboliza la sangre. La sangre que a través del sol de coagula, puede extraerse y puede rescatarse el famoso mercurio. ¿Sí? Eso los antiguos lo observaron. Entonces dijeron, wow, es como si esta sangre que yo tengo, esa sangre que es mineral afuera, porque así como es afuera es adentro, si yo disuelvo y coagulo, puedo extraer mi esencia, así como lo hago con ese mineral. Ese disuelve y coagular no es ni más ni menos que vivir la experiencia y poder reflexionarla y poder obtener la comprensión. Ya lo hemos hablado en charlas pasadas. O lo comprendo y lo entiendo al conocimiento y luego lo vivo. ¿Sí? aquello que es sutil lo manifiesto de manera física y aquello que es físico luego lo sustraigo a nivel sutil. Entonces estoy disolviendo y estoy coagulando. Es así como las almas, es así como todas las personas nos vamos perfeccionando. A través de una atención consciente de manera permanente de aquello que nosotros somos en nuestro interior interior, y por supuesto a nuestro alrededor. Eso es misticismo, eso es espiritualidad pura, y eso es el verdadero conocimiento que nos lleva a nosotros a la trascendencia. Toda la religión tendría que estar hablando de todo esto. Sin embargo, por supuesto nos ponen a nosotros toda la atención lo más lejos posible de todo esto. Y lo más lejos posible de todo esto es Dios para la religión. Sí, sí, porque no hay nada más alejado al ser humano que Dios en un concepto y en una mentalidad religiosa. Porque Dios no está entre nosotros. Dios está en los cielos. Dios está allá, en las alturas. Dios está observándonos, pero no lo puedo tocar, no lo puedo ver. Aparte, yo que soy un pecador, yo que soy una criatura minúscula, imperfecta, llegar a Dios me resulta enormemente difícil. Bueno, esa es la visión y la idea que nos han inoculado todas las religiones. Entonces siempre estamos poniendo nuestra atención a aquel Dios que debemos de satisfacer para poder entrar a los cielos y su capricho así le place. ¿Mm? Pero bueno, eso es completamente, por supuesto, un error, totalmente negativo, y se aleja al verdadero camino. Porque Dios, para las personas ya avanzadas a nivel de conciencia, está a nuestro alrededor. Es más, somos nosotros mismos. Esa imagen y semejanza de Dios a la cual nosotros estamos conformados, refleja y, y, y, pro, y nos revela la esencia más sublime de esa divinidad. Sin embargo, también está en una piedra, también está en un animal, también está en una planta Dios. Los religiosos nos dicen que todo eso es panteísmo. Y panteísmo significa el todo, pan, teísmo, Dios, o sea, el todo es Dios. ¿Y acaso no todo es sagrado? ¿Y acaso no todo está hecho de la misma materia y energía de la cual está conformada la divinidad? Hoy en día, que está tan de moda lo vegano, que está tan de moda el cuidar los derechos de los animales y de la naturaleza y de la ecología... Bueno, ¿por qué lo hacemos? No solo porque, claro, por supuesto, es el mundo en el que vivimos y, y destruir todo eso tan bello resulta algo pero completamente brutal, primitivo. Sino que además estamos descubriendo que todo eso es sagrado. Sino que además el nivel de conciencia que estamos alcanzando nos está despertando de nuevo la comprensión y el entendimiento de que un animalito... Es sagrado y ahí está Dios. Una plantita es sagrada, tiene vida y ahí está Dios. Que las montañas ahí están y tienen su energía y ahí está Dios. Fíjense ustedes. Tan civilizado que somos y recién estamos redescubriendo toda esta maravillosa comprensión que los pueblos antiguos tenían. Y entonces, claro... Tenemos entonces un cinabrio que al disolver y al coagular, coagular podemos extraer el mercurio, un metal líquido. Otro de los metales en la alquimia famosa, famoso, es el azufre. Y el azufre, no sé si sabían, pero se, se realiza a través de vapores que luego se solidifica y se transforma en metal del azufre. Del vapor surge una materia, del eh, como el azufre. Del vapor sufre, eh, resulta un líquido, el mercurio. El vapor como un elemento que comunica un aspecto con otro aspecto para traer la materia y para atraer el aspecto líquido. ¿A qué me refiero si lo bajo para que sea comprensible? El azufre para los alquimistas es el cuerpo físico, es la materia. El vapor, que es la energía, hace este mundo en el que nos encontramos. Material, físico, de formas, de tercera dimensión. El vapor hace el líquido, que es el mercurio. Y el mercurio, en términos espirituales, es el alma. Es ese, esa agua ¿sí? que no moja, es esa agua en la cual el Espíritu de Dios revoloteaba por encima cuando se creó este universo. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios es el observador, es el ojo que todo lo ve y que está en nosotros. Entonces, cuando el alma es capaz de reflejar el espíritu como un espejo, empieza a encontrarse a sí mismo. Y cuando este mundo material es capaz también de alinearse con el alma y reflejar también el espíritu, es así cuando el ser humano se ilumina. ¿Me van siguiendo? No me estoy enredando tanto. Intento hacerlo comprensible, intento bajarlo a todos ustedes. Siempre los místicos han hablado en clave, siempre han hablado de manera hermética para que aquel que ya tenga cierto nivel de conciencia despierte y se dé cuenta. De manera intuitiva el alma te va mostrando esas conexiones y te va revelando estas verdades. Intento hacérselas llegar, intento compartirla, pero sí se necesita cierto desarrollo para poder captar estas cosas. Espero que aquellos que me están viendo detrás de la pantalla puedan, muchos de ustedes, entender el verdadero y profundo significado de todo esto. Cuando un espejo no está reflejando la imagen? Cuando no está proyectando luz, porque ustedes saben que el espejo lo que hace es hacer que la luz rebote. ¿Sí? Está proyectando luz. Si el espejo está cubierto, si el espejo está tapado, si el espejo está velado, entonces no hay ninguna luz, no hay ninguna imagen que yo pueda reflejar. Y ese velo se produce a través del conflicto entre el alma y la materia a través del conflicto de estas dos energías que en esta imagen por aquí nos vemos, azufre, mercurio, materia y alma, están en conflicto permanente. Todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros somos a la hora de vivir, hay una enorme contradicción, hay una enorme lucha externa e interna. Y entonces no hay ninguna luz que pueda reflejarse, que es el espíritu mismo. Cuando el alma entonces empieza a estabilizarse, empieza a encontrar el camino del medio, pon la otra imagen Sofía, hoy, hoy estando por ahí veo esta imagen porque estaba reflexionando, sobre esta idea y haciendo una fila encuentro esto y le tomo una fotografía y ustedes dirán que tiene que ver con todo lo que estoy diciendo exacto la zona de menor riesgo la zona de menor conflicto es el punto medio y ese punto medio se logra cuando el alma puede cada vez más alcanzar ese punto de no juicio. El alma entonces empieza a volverse un poco más como el espíritu, como un testigo, como un observador, sin involucrarse tanto. Ve la materia, cómo se desarrolla más, no se involucra y al no involucrarse empieza a perderse esa lucha y ese roce permanente que existe entre este mundo exterior y ese mundo interior pero es el alma el que tiene que observar, es el alma que tiene que elevarse por encima de esta realidad y no permitirse involucrar. No esperemos nosotros que las cosas afuera se acomoden para yo poder estar en equilibrio y para poder ser feliz y para poder estar bien, porque eso no va a suceder. Para que todo a nuestro alrededor se acomode y se logre un ordenamiento, debe el alma poder elevarse por encima de las situaciones y eso se logra solo si está en el punto medio. Ese punto medio es llegar a ese punto en donde uno se transforma en un proyector de luz, en un reflejante de luz. Uno se vuelve un instrumento también de la visión. ¿De la visión de quién? De ese espíritu, que está más allá inclusive del alma. Porque recuerden, el alma también es una esfera, es un cuerpo, no es lo que nosotros somos. Tampoco lo es el cuerpo, desde ya, por supuesto. Sí somos el espíritu, que es la divinidad misma que está en cada uno de nosotros. Y entonces, por último, esta, esta imagen que voy a poner aquí alquímica, que nos revela entonces el mundo de, de la materia, el mundo del alma, armonizados, amándose, conectándose y de esta manera pudiendo tocar al espíritu. Pudiendo alcanzar esa conexión o esa realización de abra a cadabra, que es... Pienso lo que digo, hago lo que siento. Y entonces el alma, y entonces mi realidad material, y entonces el espíritu están en una armonía y están en un equilibrio. Los dos dragones, las dos energías de materia y, y energía no están ya en conflicto. Esas aguas y ese estado sólido, y ese estado líquido no están en lucha, sino que empiezan, empiezan a reconciliarse a través entonces de haber alcanzado ese punto medio, esa conexión con el Espíritu. ¿Me estoy explicando? ¿Me van siguiendo? Este es el verdadero arte. Y entonces, a medida que vamos avanzando, vamos viendo que todo a nuestro alrededor se va acomodando y se va ordenando. Tanto así que nos va hablando, a través de muchos simbolismos, de muchos mensajes, de muchas señales, de cómo todos nosotros debemos de ejecutar, debemos de comprender, de, debemos de avanzar para poder alcanzar ese oro ese sol, esa luz, que es el Espíritu mismo. ¿Sí? Vamos comprendiendo, vamos entendiendo. Porque dice en el inicio de la Biblia que Dios creó al mundo, de la nada, por supuesto, en el vacío, todo estaba vacío, y de repente el Espíritu, Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Fue lo que dije en un principio. Ese Espíritu de Dios es el ojo que se veía a sí mismo, porque el primer espejo era el reflejo del agua. ¿No es así? Ese fue el primer espejo de la humanidad. Se veía a sí mismo y entonces todo estaba conectado. Bueno, volvamos nosotros a ese inicio porque eso es capicúa. ¿sí? Hace un poquito vivimos estas fechas del 2 del 2 del 02 del 02 del 2020, ¿no? Y capicúa son cuando estos números se espejean. Y al espejearse estos números se les dice capicúa porque Significa que la boca y la cola están juntas, o sea, el principio y el final están juntos, ¿Sí? Es el auroboros, eso significa, claro, la serpiente que se muerde la cola. O sea, se cerró el ciclo, el circuito, que es este hecho por ángeles, ¿no? Y a veces también hecho por, por una víbora que se muerde la cola. También la escalera de, de Jacob, que subían y bajaban los ángeles, simboliza ese auroboros, ese capicúa. Ese espejear ese mundo interior con ese mundo exterior. Si logramos ese ordenamiento, si logramos esa eh, estabilidad y sanación, en donde afuera es adentro y adentro es afuera, el espíritu está presente. Porque la luz está presente. Y entonces la claridad y la iluminación, se hace uno con nosotros. Bueno, espero no haber sido tan hermético, tan cerrado. Hay mucho más para poder desmenuzar, pero aquí les dejo de materia que ustedes lo reflexionen y hasta aquí entonces es esa charla. Muchísimas gracias.